A los sol Pérez. Licita Gliani mostró su cola en Twitter. Prepárate. Durante una actividad de lo menos sexy, juntar la materia fecal de sus perros, la capocómica quedó con sus glúteos al aire y sus seguidores la llenaron de elogios. Los detalles. En la nota. Una de sus características más destacadas de Licita Tagliani es la libertad con la que vive y el humor que lleva su vida día a día. La capocómica no suele tener filtros en las redes sociales a la hora de hablar o demostrarse en sus diferentes actividades de entrecasa. Lejos del glamour, la mediática posteó en Twitter un collage de tres imágenes en las cuales mostró la evolución de cómo se le cayó el short, en el contexto de una actividad no tan feliz, y mostró su cola. Juntando las casas de los perros con ese short que siempre prometiste tirar, risas, y y bombón en lugar de ayudar, te fotografía soy el señor Burns, confesó la humorista y despertó las risas de sus seguidores. Sexy, pero qué pan dulce, tiembla Sol Pérez, fueron algunos de los comentarios. Mira, Licita Gliani mostró la cola en Twitter y se comparó con un personaje de los Simpson. La humorista se mostró realizando una actividad nada sexy con los glúteos al aire e hizo estallar de risa a sus seguidores. Si hay algo que caracteriza a Alicia Gliani y es que cualquier cosa que hace o dice se convierte en una situación hilarante. En esta oportunidad, la humorista posó al mejor estilo Sol Pérez pero terminó viéndose más parecida al señor Burns. Es que la humorista estaba levantando la materia fecal de sus perros del patio de su casa cuando el short que tenía se le empezó a caer. Ni lerdo ni perezoso, su amigo Fabián Bombón inmortalizó ese momento en una foto. Al ver el resultado de la postal, Lizzie bromeó, juntando las cacas de los perros con ese sort que siempre prometiste tirar jajaja ja ja y la arroba Fabian Peloc 2012 en lugar de ayudarte fotografía. Soy el señor Burns. Esta comparación divirtió mucho a sus seguidores que comenzaron a mandarle memes del jefe de Homero Simpson en diferentes situaciones. Licita Gliani mostró su cola en las redes sociales como Sol Pérez. La humorista, cuando realizaba una actividad que no es para nada sexy, que es la de juntar los desechos de sus perros, Lizzie Tagliani quedó con su cola al aire y sus seguidores no pararon de halagarla. Mira la imagen. Lizzie Tagliani se muestra siempre muy auténtica. Por las imágenes que sube se puede saber que no le importa la opinión de los demás, también se suele reír de las fotos que no la favorecen. Además, la comediante enseña tranquila sus cirugías. Esta vez, compartió en su cuenta personal de Twitter una fotografía que llamó la atención de todos. En la foto se la ve en su casa, limpiando los desechos de sus mascotas y con un short bastante gastado que se le podía ver la cola. Juntando las cacas de los perros con ese sort que siempre prometiste tirar jajaja y la arroba Fabián Peloc 2012 en lugar de ayudarte fotografía soy el señor Burns. Escribió junto a la publicación en esa red social que tiene más de un millón de seguidores. Unos días atrás, la capocómica se sometió a una cirugía para sacarse las bolsas en los ojos. Por medio de su cuenta de Instagram, Licita Gliani relató cómo fue y también compartió con sus fanáticos cómo le quedó. A pesar de que sigue con los puntos, Lizzie comparó su cara con la de un perro chihuahua. Este va a ser un gran año para la diva ya que debuta como conductora. La comediante va a estar el próximo febrero al frente de El precio justo, que es un ciclo de entretenimiento de los 90 que vuelve renovado a la pantalla de Telefe. Se emitirá de lunes a viernes a las 11.30 y Licita Gliani va a estar acompañada por Miguel Granados y Pichu Estraneo. Además, Va a recibir a invitados famosos para jugar. Licita Gliani mostró su cola en Twitter. Durante una actividad de lo menos sexy, juntar la materia fecal de sus perros. La capocómica quedó con sus glúteos al aire y sus seguidores la llenaron de elogios. Una de sus características más destacadas de lícita Gliani es la libertad con la que vive y el humor que lleva su vida día a día, con signo crónica. La capocómica no suele tener filtros en las redes sociales a la hora de hablar o de mostrarse en sus diferentes actividades de entrecasa. Lejos del glamour, la mediática posteó en Twitter un collaje de tres imágenes en las cuales mostró la evolución de cómo se le cayó el short, en el contexto de una actividad no tan feliz.